La tecnología lo digital es un espejo de lo que es una sociedad, yo creo que intentar dirigirla o controlarla para uno u otro lado es casi que inclusive porque es un organismo vivo, natural, que es un reflejo de lo que es una sociedad.